¡Ya estamos aquí! ¡Comenzamos con este nuevo año 2020! No, que ya estamos en 2021. ¿Cómo? Que ya? que ya estamos en 2021. Pero esto se avisa antes de, de salir en directo, hombre. No. Pero, ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no te has enterado de lo que ha pasado en 2020? no, no.